Eh, hoy vamos a preparar lo que es una ensalada mediterránea con queso de cabra y también vamos a hacer un crudo y tec con, una, con un curry de fresa. Como estamos donde están todos los productos agrícolas, eso decidimos hacer para que ustedes puedan consumir lo que se produce real. ¿Entienden? La fresa hay mucho en este tiempo, eh, todos los vegetales que vamos a usar también entonces algo fácil, sencillo, para que ustedes vean que la cocina solo es creación. Eh, cuando nos vamos a una ensalada mediterránea, creemos que es algo más, es muy difícil, pero con todos esos productos que están en el stand, eh, lo podemos hacer, para que sepan. Entonces ya todo está previamente picado, por el tema de, de la temperatura y eso, y vamos a comenzar. Cuéntenme los ingredientes que vamos a necesitar para la ensalada mediterránea. Para la ensalada, para ensalada mediterránea vamos a usar pepino, cebolla, tomate, eh, ají cubanela, pimiento de colores, aceituna, queso de cabra, lechuga y zanahoria. Entonces vamos a hacer una vinagreta de vinagre balsámico, aceite verde, sal, pimienta. Excelente, vamos a ver... Él, obviamente, como todo profesional se está colocando sus guantes para la manipulación de alimentos correctamente, tiene aquí también todos los demás que necesita, todos los instrumentos que necesita, y nosotros vamos a ser los amables expectadores. Yo tengo una pregunta así como técnica, no es por nada, usted ve, son curiosidades así y así. Nadie más tiene la misma curiosidad. Yo solamente quiero saber si después la vamos a poder probar. Pero claro que sí. Ah, ok, dijo que sí. Claro o sea, que sí. Solamente mía, nadie más saber. <risa> vamos a ver, vamos con la preparación. Entonces, agregamos lechuga ya previamente lavada, sanitizada. ¿Cómo la sanitizó? ¿Cómo se sanitiza la lechuga? Mire, con, la, con el sanitizado hay dos vertientes. Antes usaba yodo, pero ahora con un poquito de cloro nosotros resolvemos los temas. Okay. Y lo hacemos más fácil. Okay. La lechuga está en el bowl. Se pueden seguir acercando para ver el cooking show. Vamos a ver. Pimientos. Pimiento. Pimientos rojos tenemos ahí. Pueden usar los tres tipos de pimientos. Los tres colores de pimiento podemos utilizar. Tomate, ese es jugalú, ¿verdad? O de ensalada. No, de ensalada. Pueden, de ensalada pueden, usar, pueden usar el, el que deseen. Podemos usar el que, que deseemos. Vamos a ver. Pepino. Aplica el pepino chiquito que tenemos aquí también. Claro que sí, eso es parte de lo que estamos usando. Excelente. Maravilloso. Continuamos. Ají cubanila. Ay, Dios, este, qué este, este. Esto ya huele, señor. Zanahoria picada. Una julianita ahí, zanahoria. Juliana en el cortecito larguísimo. Sí, todos, esto está cortado así. Ay, cebollita. Cuéntame, Ay. sígame contando. Entonces... La aceituna negra, que no puede faltar. Sí. En la comida de es muy importante. Es muy, sí. Puede ser entera o laminada. O laminada, como, o laminada, sea, como desee. Muy bien. Continuamos. Y le echamos el queso de cabra. Queso de cabra. Vamos a En sustitución del queso de cabra, ¿qué podría le, hacer? Le puede echar el queso que le guste. Okay. entiende ¿Entiendes? Porque a veces no tenemos el queso de cabra porque falta producción. Perfecto. Y lo tienen que ser importado. Muy bien. Esto es, una ensalada, esto es una ensalada que es especialmente para esta zona. Okay. Porque tenemos todos los productos y no podemos decir que no hay. Muy bien. Además de que es una ensalada muy apreciada en los hoteles de la zona turística de nuestro país, ¿verdad que sí? Claro. Les gusta mucho. Tenemos muchos turistas de la zona mediterránea que me imagino que la solicitan bastante. ¿Usted le está echando qué ahora? Aquí le estoy echando vinagre balsámico. Ok. ¿Es el vinagre oscuro que viene en la botella? Sí. Le estoy echando aceite verde. Excelente. Extra virgen. Sí. Sal. Le, le estamos echando dos cucharadas de sal por la cantidad de la ensalada que tenemos. Es un bolo bastante grande. ¿Qué más? Pimienta. Le vamos a echar un poquito de pimienta para que resalte los sabores. Muy bien. Y ahora... Y ahora mezclamos. Mezclamos ahora. Ahora es que esto va a coger un color Si ustedes pudieran estar aquí y ver lo que les estoy viendo. Ahora, ahora. Lo bueno es que al final no la vamos a comer. Digo, perdón, o sea, vamos, estamos viendo el talento del chef. Claro, claro. Recordar que el chef viene gracias al aporte del programa Supérate hacia el Festival de la Cosecha Constanza 2022. Y esto es algo súper fácil. Esto acompañado de cualquier carne, cualquier pescado. Queda súper bien. Obviamente nosotros como típicos dominicanos queremos las reglas de suelo. Pero por aquello de la dieta, siempre es bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden preguntar, ¿Si sí, podemos comer. Ya hicimos una pregunta, Cheyenne. No, es que Cheyenne ¿alguna de preguntar si podemos comer. Ya preguntamos, Cheyenne. No, no, no, no, y si vamos a comer. Sí. Ricky, eso huele y usted ve maravilloso, señores. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer fotos? ¿Quiere hacer fotos alguien? Háganla ahora. Que eso de forma <risa> de no forma de hacerle fotos. <risa> nosotros comencemos. ¡Ay, Dios mío, el plato! Pues Se acerca es el momento. ¿Alguna recomendación para servir? No, que esté todo bien mezclado para que pueda tener un buen sabor. Excelente. Un cazadito, un pancito tostado con ajo, una galletita. Sí. ¿Qué dijiste, Moro? ¿no? Una paella hecha por el moro. Sí. Así solo. Bien. Okay. Una pechuga, a la plancha, guau ¡Wow! Qué belleza, le está poniendo un poquito de cada cosa, lo cual es importante en cada plato. Esos platos así coloridos son muy chulos, incluso también para los niños. Muy bien. Esto es algo sencillo, señor, lo podemos hacer en casa, no hay excursos. Y los productos están aquí en constanza. Como dice Bienchi, esto es cocina cero kilómetros. No tenemos que ir a ningún lado a buscar nada. Bueno, es que eso que viene después. Le ponemos queso de hoja, cualquier cosa. Sí. Exacto. Quesito manchego. ¿Ah? El final. Y el de decoración está poniendo una flor de fresa. Le corto la fresa en forma de flor. Cuéntenme. Miren qué cosa tan bella. Y nadie le va a hacer una foto. ¿Es verdad que nadie le va a tener una foto a eso? <risa> Qué cosa tan bella. Chef. El nombre de la ensalada. Otra vez el nombre de la ensalada, pregunta. Ensalada mediterránea con queso de cabra. Lo estamos haciendo con los productos locales, señores. Muy bien. Ven, yo sabía que le querían hacer foto. Sí. Yo sabía que le querían hacer foto. Lo que pasa es que se le pusieron pumones. Vamos a ver. Ahora bien, esas fotos ustedes tienen que decir que las hizo el Chef Pedro para el Festival de la Cosecha. No sean fingidores en redes sociales diciendo que es ensalada de La cuenta de redes sociales del Chef Pedro para seguirlo. Chef Pedro Pablo Hernández. Así Estamos sí. también en los centros Superate, en los botados de Boca Chica. Ahí solamente necesitamos solo, solo su tiempo, que ahí todo es gratis. Y me imagino que utilizan muchos productos también de nosotros, ¿verdad que sí? Claro que sí. Eh, en los lados de los... Del, allá arriba de... Tenemos un centro supérate también. Sí, claro que sí. Claro que sí. Tenemos un centro Súperate aquí en Constanza. Y...